Hoy definitivamente no vi ni una en la vega, muchos dicen que sobrevivir la falta de sueño es ser espartano y yo también en algún momento creí eso, pero ya no lo creo tanto. Hoy la Coni tuvo un certamen, o sea, está en un certamen y la Mons entró a clase así que las voy a esperar con algo que no hago hace mucho tiempo, comida casera. Pero antes hay que ordenar... Ya, está. ya es lo mejor que puedo hacer. Si está mal, me dicen. No, no, no. Tenía miedo, pero estuve sí. demasiado lindo. No. <risas> ¡Qué bonito! Ya, si ¿sí alguien conoce a un personaje y así ah. es como, así, es un es un personaje tonto y olvidadizo y es como, no chicos, estoy bien, estoy colgado de la ventana porque quería volar. Le estoy asignando una personalidad de, ah, de hecho a mí me, me decían terremoto ¿Por qué no me dijiste eso antes? Hola, ah, soy terremoto ¿Por qué me decís terremoto? Que soy como terremoto ¿verdad? Estoy súper de acuerdo, quieres <risa> el rojo, el azul y el.. Yo tengo uno que tiene Amarillo, verde, rosado... No es que no pueda sobrevivir sin sueño De hecho, hubo mucho tiempo de mi adolescencia Que dormía a cero horas pero la cuestión es que uno igual necesita dormir He querido robarle horas al sueño para ganar horas en, en la vida Pero el sueño me está quitando horas de vida ah, No sé qué hacer con ese tema Ok, pero... A la falta de sueño, hay que darle curso, vamos con la sesión de Pregúntale al árbol. Yeah. Pregúntale un árbol. Empezamos con Pregúntale al árbol, que no necesariamente son preguntas, también aceptamos sonuditos y, y que algún, no, que otro comentario. Sebastián Valle no me dice, a mí me gusta mucho el concepto de aprender con alguien. porque haces tuyo. Porque haces tuyo algo que no era, para crear algo nuevo. Pato en su vida, soy un ser. Así es correcto, Sebastián. Eh, la palabra aprender con H es una de mis palabras favoritas. Rodrigo Vera hace 5 días me pregunta, ¿por qué te ríes así? Es producto del asma. Pucha, es la risa que me saca. Pero después de reírme, sí me da asma. Y lo cual me asusta mucho. Diego Quevedo, ¿qué onda el helicóptero? Lo tenía al lado de mi ventana todo el día. Tenía lo que creo era una cámara en la nariz. Este helicóptero tenía una cámara en la nariz, está, creo, enfocando algo en las costaneras. Quizás están grabando un comercial, quizás no... No lo sabemos. Quizás nunca. Yuki de Luna, me encanta tu edición y tus reflexiones. Saludos, así que estamos poniendo empeño, harto empeño a la, a la edición. Paola manda saludos desde México y que llegó a mi blog y la sea feliz. Así que, Paola, un saludo a México. Bárbara Rosledo, tu baile siempre es una buena opción para rellenar los blogs. ¿Te deberías considerar hacerlo más seguido. Voy a considerar tirar unos pasitos ahí, ah, ah, ah. un par de episodios malos. Diego Duarte, sobre lo, el tema de los Uber, eh, lo que pasa es, es que anda mucho taxista trucho y chanta. Esos son los que tem le temen a Uber, es cierto. Los taxistas, honestos, no tienen problemas ni han perdido con la llegada de Uber. Es verdad, lo que yo les decía era de que hay nicho para todo. Hay un nicho para gente Uber y hay un nicho para gente taxi y hay un nicho... En realidad no es un nicho, es lo que pueden tomar, el metro o la micro. Cerrarle Caro ha perdido su dignidad en el video anterior por mostrar la piano sí, eh, tuve problemas con eso no, no tanto. Sí, no tanto la Evelyn Fresca Maño me dice que está editando la raja y para mí es un doble piropo porque la Evelyn es audiovisual de profesión ella, en esta lista pueden ver es una de las directoras de uno de mis videoclips que se llama CERO mi puta campo, yo no, no estudié audiovisual y si ella encuentra que... Edito bacán, o sea, o sea, la Daniela ya la responde, gracias por lanzarme a la fama, mi hermana tan linda. Bel Montesino, habla, me encanta como se ven juntos tomando un refiriéndose al día anterior cuando tomábamos once con la Monse. Montserrat Caros, mira, pregunta, ¿cuánto te demoras editando un video? En serio, no lo no sé me unos sí, no sé, no sé. normalmente si le pongo bueno y así como que ah, le meto color eh, me demoro unas 3 horas pero de debo confesar que las 3 y 4 horas la mitad son ver el contenido que grabé, darme vueltas y ver cómo está quedando porque me gustó cómo está quedando okay. básicamente mucha distracción eh, Mauricio Vallejos pregunta si uso maquillaje en estos videos en los vlogs no pero en algunos videoclips, la seca de Fer se encarga de mi maquillaje. Y sí, uso maquillaje en los videoclips. Pero no en el. Ok. Se terminaron los, oh. se terminaron los comentarios. Eso fue el. ¡Pregúntale al árbol! Ay. Lo que aprendimos hoy en un blog de sauce es que la falta de sueño no debe ir a tomarse como un, una de medalla de logro el humano cuando tiene sueño por lo general se droga con café, entonces vive desvelado y la otra mitad del día vive drogado o sea, bacán que le estoy poniendo color pero cuando la gente anda con sueño no solamente se está haciendo mal a la salud de él, sino que está afectando a toda la gente que lo rodea porque una anda malas pulgas porque anda distraído toma decisiones muy pobres yo soy de los que prefiere Darle a cada cosa su tiempo para disfrutar las cosas que más importan en la vida. Los amigos, la familia, las conexiones con otras personas. Oh, que me fue la profunda. <risa> ¡Ay, oy, oy. no, no, no! no!